Bueno, la casa de Cristian Tiburcio, es un pintor, escultor, moralista. Eh, la casa realmente es, un, es la casa de nosotros, la casa familia. Donde está lo más mínimo, es una obra de arte. Como la casa de ustedes, que hace una cuchara y cualquier cosa, aquí es una obra de arte, todo, absolutamente todo. Eh, tenemos 18 años trabajando. Nuestro recorrido de 21 kilómetros abarcó tres destinos principales. El trayecto muestra paisajes variados. Mi nombre es Marino Cabral Viña, eh, tengo 65 años viviendo aquí, tengo 10 hijos y me dedico a trabajar en agricultura.